Cuando el peligro deja sentir su presencia. Cuando el mal ataca a víctimas inocentes. Todo el poder de un héroe se pone al servicio de la justicia. Indestructible. Invencible. Infatigable. Distraído. Estas son las aventuras de Gulliver Boy. Cada tarde en el Club de los Tigritos de Chilevisión. Tu canal.